Todo y bajo todo, ahí está, estamos escuchando este temazo oh, ¿Qué es esto? MA, mejores amigos. BM y Fontana, no sé qué, Dios santo mío. Qué país generoso, queridos amigos. Bueno, ¿qué, qué más hay en este todo un tema del día de hoy, eh, querido? Vale. Tenemos una estafa. Alertan sobre una nueva estafa virtual que aprovecha la ola de calor y lo corte luz para vaciar las cuentas. ¿Les pones a laburar nunca, no, gente? No, increíble. Sí. Eh, un falso, un emprendedor un pobre emprendedor sí no que estaba probando a ver eh, qué, qué hacer no de su vida un falso aviso de deuda por correo electrónico amenaza con interrumpir el suministro eléctrico cuando la víctima hace clic en el link de pagar los. los hackers acceden a Home banking y le vacían las cuentas así que ya saben el truco está en no pagar claro sí hay, con todo lo que es este todo lo que es, digamos electrónico así correo no correo electrónico ¿Saben lo que hay que hacer chicos, chicas, gente grande, gente más joven? Porque todos caemos, hay que ir al, eh, re al remitente. Callate que a un amigo mío, el nabo WhatsApp, le, le hackearon el WhatsApp. Eh, porque también con el tema de las vacunas y no sé qué onda que no tenía el calendario no sé qué y el tipo cayó. A mí también me intentaron. A mí también me intentaron. ¿Viste? Lo que pasa es que no sé, boludo. Bueno, nada no, pero todos, todos pueden caer, pero digo, sí, el, el, sí, tema sí. De, el tema de. estás picante. <risa> no, boludo, pero te, te llaman, te dicen, querés tu carnet por tu puerta 2 y flaco, metete el carnet. <risa> Sí, no, no. ¿Para qué mierda quiero tu carnet? Lo que pasa es que te agarran, te agarran, te agarran digamos, medio cruzado un día que estás volando por la nube y te embocan. ¿qué pasa? Te cagan a pedo abiertamente. Vamos a contar esta anécdota que está buena. Te cagan a pedo abiertamente los chorros. ¿En serio? Agarra y me dice, ¿y por qué no te diste la cuarta dosis? ¿Qué carajo te importa? Ah, pero era, miedo, era estaba medio fumado. eso No, no, me dice el tipo, me dice, no, eh, eh, vamos a darle su carnet por su cuarta dosis. Digo, ¿qué cuarta dosis? Dice, no, pues tiene que pasar a buscar su carnet. No sé, digo, no, pero no vi ninguna cuarta 12. Dice, ¿me puede explicar los motivos por los cuales no soy la cuarta 12? No, bueno. Literalmente, le dije, ¿qué carajo te importa? Que son mi papá, flaco. <risa> <caga>. <risa> bueno, no, digo, el tema de cuando te llega un correo para verificar, porque lo hacen muy bien, eh, andas, vas al remitente y ahí, te, o sea, si es un banco que tiene que decir... Este río punto com .ar, es una cosa así: info arroba .com. Después, si vos ves que en el mail dice josé arroba hotmail .com, claramente no, no toques nada. No. este, pero bueno, sí, la verdad que después de la pandemia, o mismo en pandemia, después de pandemia es como que los ciberdelitos, por así decirlo, se, se han triplicado, triplicado, quintuplicado, ¿no? Hay que tener. Ojos, ojos, en alerta, me suena. Saludos eh, al amigo Ventoso. Tengo malas noticias sí. para oh. los hinchas de boca. ¿Qué pasó? Ah, El director técnico Ubi sí. oh, eh, sí. se encuentra en perfecto estado de salud. Y, no, sos un boludo. <risa> y recuperándose, por desgracia. Pero qué, pero qué, le, qué le pasó a Ubiño Pero yo también lo decía, ¿no? Hace un ratito, te digo, en. Lo llevaron a un, a un otorrino, me parece. Claro, tenía sangrado de nariz y un fuerte dolor de cabeza. Pero, flaco. Lamentablemente, la revolución es que lo caen a trompadas intenten Pero, yo digo otros, otros, otros órganos. Vi, Vieron que para, para ciertas cosas no hay que ser ni médico, ni economista, ni, ni maestro mayor de obras. Digo, para darse <risa> cuenta de, de ciertas cosas. Si a vos te sacan y te duele la cabeza, ¿a qué mierda lo llevaron a un otorrino? ¿No, van, no es mejor que un cardiólogo que lo revise? Digo yo, ¿no? O oh, yo estoy muy errado. Yo tengo la leve conclusión, la leve, la leve sospecha, la que acá acá le está intentando sacar de todo. Sí, no. ¿no? Claro. Sí. Uy, esa que, mandalo, te apago con diario. Sí, claro. <risa> Interralo. Che, este... ¿Sabés, sabés que me siento mejor, Uy, uh, te estás, ya firmó otro. Mirá, qué pasó. Me, ¿Mejor de qué te sentí Mejor no, ¿no? de que. No. No estás pálido. Mirá, mirá, sí, pero no me dejan no deja pasar por la puerta, ¿no? Pero vos no laburás acá. ¿Quién <risa> es vos? ¿Quién es? Pues qué <risa> la memoria dice <risa> el tipo? Sí, ¿con quién vino? Sí, sí, lo quieren borrar a toda costa, ¿no? Que va... A ver. Y ahí está el pobre Hugo Benjamín Ibarra, ¿eh? Que bueno, este, le damos, digamos, le damos tranquilidad, obviamente, que está bien. Yo, yo, igualmente, como no lo conozco ni nada, ni cerca, pero sugeriría que se vaya a un cardiólogo, ¿no? Porque... Nada. De mínima. De, de mínima, mínima, ¿no? Y que de se cambie mi... de club. Y que se cambie de club, A uno que tenga una cancha como la gente, no partida a la mitad. Yo, no sí, acuerdo. no. Por eso. Yo, pero pará, yo sacándole un poquito de depresión, digo, al tipo, ¿no? O sea, déjenlo laburar tranquilo. Yo sé que está en boca, que cuando es un equipo grande tenés menos tiempo de, de, de ejercer así, ¿no? Pero mira también, a, mirá a Scaloni, ¿eh? le daban con un palo y está ahí, tipo, ¿no? Con tres copas, este, un premio por todos lados. Pero a Scaloni le a Scaloni le tiraron por la cabeza a la selección nacional. Sí, bueno. le tiraron bueno. cada figurita por la cabeza. Y bueno, igual Ahora, a mí me tiran por la cabeza boca, boludo, Pero te para. lo vuelvo, ¿sabe qué? Era? Pero perdón, San paoli cuando estaba San paoli no tenía todas las figuritas también? ¿Sí? La y bueno, el grupo era una mierda. O no. Pero sí, sí, bueno, sí, sí, digo, sí, sí, digo sí. o sea, el, el tema es así, no se puede juzgar a un tipo que recién empieza porque tenemos el ejemplo de Escaloni. Eh, Scaloni. Uh -huh si labura bien o no labura bien con siete partidos, ¿cuánto tiene? 8, 7 de ahora y ay, agarró el año pasado. Pero yo yo estoy diciendo que el tipo como de te puede ser buenísimo, pero el es una mierda, no sé, ya como si te lo tuviste intentando no para para, para, para, darle vuelta. <risa> yo. Pero. No, no, no <risa> yo. Yo, creo que, yo creo que para mí no, para mí el tema del grupo ahí, que no, no le agarran la, la, la onda o no le quieren agarrar la onda y barra y bueno. Es que te aprietan, te aprietan claro, un poquito a, a Pergo, a Pergolini, a hablar de lo que es la política de Boca. Y si hay un tipo potable ahí, no dura dos minutos. Son tremendos ¿no? los muchachos. Bueno, entonces no esperen resultados, no esperen, no esperen, resultado, no esperen cosas como las que logró Gallardo, porque claramente no van a llegar jamás, ¿no? Digo yo. Meta despedirá a otros 10.000 empleados y suma 21.000 puestos de trabajo en menos de seis meses. ¿Qué carajo es Meta? ¡Ah! ¡Facebook! Facebook. Meta a todo, en realidad, ¿no? Porque es también es Instagram. Sí, todo. Facebook, Instagram, ¿qué más tiene? ¿Tiene más? ¡Ah! ¡Ecoso! ¡WhatsApp! WhatsApp. Sí, seguí sumando. Podía seguir llamándose de Facebook. Sí. Es, no, le no, cambian no, no. el nombre, ese cambio de nombre fue medio de una fantasía. ¿Qué, ¿Qué dice? Me despedir, ¿Despedirá qué? Despe, despedirán a 10.000 empleados, sumando un total de 21.000 puestos de trabajo menos en 6 meses. Vieron, después se quejaban del otro, como llama, que a mí despide, el de Twitter. El peor del año, Marque, ¿eh? Por Dios, sí. <risa> una <risa> gana de laburar para él. <risa> Dios mío. Che hay una oferta de la una ¿no? Gracias, te agradezco. Para trabajo temporal voy a lavar plato en enero. No la agradezco, hermano. o dos meses de temporada. Claro, no te da drama. De carpero me la van a llamar. Te mucho. Era más estable el trabajo. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Queremos algo más, querido? La justicia nacional la liberación del exsecretario de transporte, Ricardo Jaime. Ricardo el Jaime. funcionario está acusado de haber recibido coimas por parte de los empresarios que admitieron haber desembolsado estos pagos ilegales Recuperaré la libertad el próximo sábado, la decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal Número 7 Pero poneme el nombre, el hijo de puta Epa. Pero claro, te ponen el jugador Oral Federal no Número lo... 7 ¿Yo quiero saber con nombre y apellido o el claro, No lo pongan nervioso, vale, che A ver, no, en serio, ¿no te que tener el nombre y apellido? Sí, bueno, pero ¿por acá no está? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por acá no está? ¿Vos te, pensás, ¿Vos te pensás que iba a, a no tocar este juez. Sí. Vamos. Boyano. Claro. Maxi. Empe empezó a bajar la línea. Era el... San Antonio. Claro. Y el juez de jugador, <risa> ¿verdad? Que liberó a este tipo. Y después, <risa> <risa> llevándole mate Rodrigo Bravo Claro, ¿viste? los intocables. Los intocables. No, bueno, platicamos. Vamos a ser sinceros con la gente, ¿no? Digamos, el, el árbol genealógico. De cualquier juez o cualquiera de estos, no, amita, que se ramifica para todos lados, ¿no? ¿O no? ¿Es ¿no? que hay genealógico? Salvado. Salvado ese árbol genealógico. A ver, pará, yo dije jueces, pero dirigentes, presidentes de fútbol, tenemos, ¿no? Políticos, esos árboles genealógicos que no decís, ah, no, pará, ah, a ver, que no? Se ramifica. Tenemos 20 mil millones de dólares, ¿viste?, de, de tipos de dólar para todo. ¿Para cuánto el dólar coima la puta madre? Dale, como algo para blanquear la situación. ¿Sabés que me, me llegó un. un eh era un meme o algo, pero no, era real de, una, de un diario hace, no sé, ponele 70 años atrás, una cosa así, o mucho más, que no se lo voy a mi, mi madre me lo mandó, este, eh, o me lo mostró, no me acuerdo, y decía que no sé en qué década era, pero estamos hablando de década, de de siglo pasado, década, ponele, del 40, del 50, por ahí, donde ya existían diferentes clases de dólares, o sea. Era un diario, obviamente, todo blanco y negro y demás, pero donde ya existían dólares así como, como hicieron ahora. O sea, que ya, Antra... esto no es que, que son unos cráneos que dijeron, no, ah, sí, vamos a inventar el dólar blue, el dólar eh, este, el dólar... Ya existía hace eh, 80 años atrás, ¿no? <risa> Ni con eso pueden ayudarnos. ¿Y masa? ¿Y Candela? Siguiendo masa? Y siguiendo a Massa? lo están por borrar! ¡Ja, <risa> Y yo, y yo me río todavía Es todo un tema 7 y 44 en la noche Nos quedan 15 minutitos Por delante Obviamente con más información Les ponemos un manto de piedad Con esta música Que en definitiva se la, se la recomendé Yo no se la recomendé Le dije Ale, che, ¿Cuál es este muchacho que canta? No sé qué? Me dijo Sí, está porquería La acá. música que escucha no, Así no, que y no, no, no, no. señores, señores. Yo no escucho esta porquería Dale, dale, pon el tema que te gusta. Llega Big One, Emilia Desde, Desde que entras por favor, dale, poneme este tema, ya es no te aguantaba más. Callejero ¿tú? fino, Ni nombre tiene este muchacho. Siempre estamos a no hay quien más impida.